Hay personas que hablan, hablan y hablan y nunca dicen nada. Hay personas que no hablan, nunca hacen nada de valor y sin embargo Existen personas que hablan poco Pero hacen todo aquello que dicen Aceptan desafíos Para activar lo mejor de su ser Esta clase de personas me agradan ellos y ellas se enfocan en los hechos En vez de palabras aportan soluciones En vez de ver problemas se ocupan de las cosas En vez de vivir quejándose llenos de excusas Ellos y ellas eligen alegría En vez de tristeza Eligen acción en vez de pereza, eligen acertar, en vez de negarse a participar. Con ellos y ellas es que me gusta colaborar. personas que solo ven obstáculos y se mantienen preocupadas Hay personas que sufren, siempre viven siempre, siempre estresadas Y sin embargo Existen personas que ven posibilidades para crecer y engrandecer. Aceptan desafíos para activar lo mejor de su ser.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 Como un taladro En las entrañas del alma comunal Un problema te detiene se paraliza, bloquea, te encierra, con su peso lastima, ahoga, no sirve, deprime. Mejor ocuparse que preocuparse. La vida es una constante oportunidad para aprender y emprender. Cada nueva situación es un desafío para el desarrollo y la evolución. Y si decimos, yo voy a lograrlo, tenemos toda la razón del mundo, y si decimos, La razón del mundo La vida es actitud La vida es confianza La vida es aventura La vida es compromiso La vida es tomar La determinación es conducta La conducta deriva en resultado Éxito, triunfo, cualquier logro Es la consecuencia de una actividad bien realizada realizada hasta el final entusiasmo, perseverancia, paciencia carcajadas del alma traviesa La vida es juego y diversión Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé La vida es juego y diversión Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé saben ellos y ellas también lo saben lo sé lo sé lo sé Por eso nos interesa la vida, que merece ser vivida con intensidad. Por eso hablamos poco, pero cuando lo hacemos, lo hacemos para completar, para sumar. Cumpliendo nuestra palabra, sembrando amor y bondad. Echando prosperidad, bienestar, estar bien, con paz interior, en sintonía con la vida, armoniosamente.